Hola, hola, bueno, nosotros aquí somos comentando un día a la taberna y hoy volvemos con Troya Total War Mizos. Este va a ser nuestro capítulo número 17 y estamos aquí en un combate en las puertas de nuestra casa. Este es nuestro territorio y venimos a defendernos en Micenas. Así que, bueno, ellos tienen más o menos un ejército básico, no muy potente. Yo confío en nuestra gente de garrote más... Eh, los maestros lanceros del elíseo Estos son peña del inframundo O sea, tienen muy buena defensa, clase pesada inquebrantable Y pienso que gracias a esto Y la, los lanceros de, de armadura media Podemos rascar la victoria Bastante sencillo Añadirle la armadura de Efesto Que esto siempre nos viene bien Así que nada, vamos a por ellos Hay que tener en cuenta eso mucho cuidadito con con las unidades de hacha por ejemplo que estos los saltantes nos van a dar mucho mucho mucho peligro van a generar peligro ahí con esas hachas hombre son oh, la verdad es que lo tenemos bastante bien eh aquí en un paso estrecho yo creo que gracias a nuestros proyectiles somos capaces de pasar por encima de ellos entre que tenemos aquí de jabalina y de y de onda Bastante bien Hay que hostigar con las ondas A los de que tienen las armaduras más básicas Básicamente los del otro ejército Los del de... ejército de París Porque dan todo armadura Normal, sin escudo Deberíamos pasar bastante por encima De ese ejército Vale, comenzamos despliegue ¿Nosotros dónde salimos? Uh. Vale, pues vamos a comernos Vale, pues Vamos a comernos este ejército <ríe> Ok, vamos a ser listos vamos a, colocar, vamos a colocarnos así Con la primera ola de choque aquí Para bloquearlo todo Vale, esta infantería pesada aquí Para que se encargue de pararlo todo Espera. Vale, todo esto va a ser un grupo que vamos a colocar así Bastante listos por nuestra parte Vamos a colocar este segundo grupo aquí No, aquí Vamos a meter este grupo aquí Vale, esto lo vamos a pasar al 4 Vosotros al grupo 3 Aquí Para acribillarlos Así, eso es Vamos a ser listos, vamos a dar distancia Luego vamos a poner un grupo 2 Aquí, en este costado Más o menos apretados Vale nuestro héroe como tiene los bonos de defensa y el daño Lo vamos a poner con el grupo de la milicia Vale, este mejor aquí, que lo tengamos bien ubicado Y este va a ser, digamos, el, el apoyo Que dependiendo, seguramente lo tengamos que desviar a este lado Pero bueno Vale, pues empezamos la batalla Vale, grupo 3, venga, empezamos ya Vale, grupo 6 por aquí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, nos movemos. Venga. Vale, todo el grupo 4 aquí. Vale, y con eso tendremos tiempo o oh, creo que tendremos bastante tiempo como para no tener que de preocuparnos mucho. Como para no. ¿Vale? Venga, aguantad ahí. Venga, aguantad. Eso es. Y aquí, cuerpo a cuerpo. Muy bien. ¿Vale? ¿El otro ejército cómo va? Bueno, tienen que bajar a uno. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, no me creo. Vale, con estos vamos a colapsar aquí. Vamos a colapsar aquí. Hay que empezar a cerrar estos ejércitos y ya está. Voy a guardarme la armadura de cesto. Tus guerreros están reagrupando. Vale, perfecto. Venga, acudid aquí. Hay que cerrar estos ejércitos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Mm, qué lástima ¿Ves? Y esta es la única pega que hay Que... Hombre, dime que lo matamos! Vale, no lo matamos Ok, nos reubicamos Grupo 3 aquí Grupo 3 aquí, grupo 4 aquí En este ladito, vale, perfecto Grupo 1 podemos ubicarnos ya aquí Uff, vale, hemos perdido Uno de ellos Grupo 2, aquí en este costado, llegamos Un poquito más abiertos, gracias Vale, y grupo 6 aquí Ah, vale, este Vale <coughs> uh, no. Vale, ya lo fijamos Vale, vale, perfecto, ok, nos reubicamos, estamos bien Vale, vamos a aprovechar, vamos a ganar terreno se está metiendo en el bosque, el campeón. Por aquí se puede pasar. ¿Cómo estamos ubicados ahora? Vale, vale, vale, vale, vale. Grupo 3. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ay, ay, ay, hay que colapsar ahí. Tus empiezan a titubear. Hay que colapsar ahí, vale, y el resto, nada, ah, para adelante. Vale, perfecto. Ok, vamos a tirar esta hacia aquí, hacia el centro. Vale, la armadura de Festo aquí. ¿No podemos? ¿O oh, sí? Venga. Puede ser que huya todo el mundo, tú. Han hecho vida tus guerreros. Colapsada uh... ahí, venga. Me bufas a la gente. Eh, venga, nos movemos, nos movemos, nos movemos. Venga, aquí todo el mundo activo. ¿Qué está pasando aquí? Alguien me puede explicar qué ha pasado aquí. Porque no he entendido absolutamente nada. What? Se me marcha hasta el tú okay. Buah, qué va, vamos a perder Todo el ejército, tú Vale, venga, va perdido una unidad que va, que va, que va, que va, que va nos o sea, han masacrado, esa vuelta final ha sido horrorosa Uf. no, hay aquí, no, ni a Aristía, ni a no, y él es capaz de contestármelo todo vale, aquí, cuerpo a cuerpo a lo mejor, rascamos a que va vale que no somos capaces de rascar nada y ellos simplemente haciéndonos un poco de presión en cada costado nos revientan hemos fallado mucho mucho mucho o sea la la, la batalla nos la tenían que haber dado los escaramuzadores reventando a la gente de armadura y no ha sido así graso error por nuestra parte pero bastante ¿Llegamos? Nah, esto está muy difícil Esto está muy, muy difícil No, a estos ya los hemos perdido. Vale Venga Vale, oye, ni tan mal Venga. Hay que insistir ahí. ¿Qué va? O sea, los escaramuzadores son muchísimo mejores que, que los sonderos, pero vamos, de calle. Vamos, vamos a tirar la bendición de esto aquí. A ver si podemos reventar de alguna forma. Un poquito, al menos hacer mucho daño aquí. Pero fuera de eso, poco nos queda por hacer. Venga, lo que se pueda. Nada, no, nada, no, nada. No. ya por moral Nos echan a todo el mundo a la calle y ya está Sí, no, no se puede hacer nada Bueno, eran dos ejércitos contra uno Por decir algo, nuestra defensa eh. Pero mira, es que estas unidades Han acabado súper bien el combate No 400 pérdidas y 500 Teniendo en cuenta que eran casi el Casi el doble, más o menos Vale Queda parejo, no nos hemos muerto. Vale. Se intentó. Pues no tenemos más, eh. Vale, pues este es el, literalmente el final de nuestro turno. Vamos a escondernos en micenas. Una emboscada. Tus guerreros están rodeados. ¿What? Eh. Vale. Luz curativa. Vale, libramos la batalla, una no emboscada. No nos había pasado en la vida esto. Dios. y claro no es ninguno de los uy lo le he perdido el ratón what ha claseado uy qué raro ah, vale aquí ya estamos digo no sé qué ha pasado vale adelante pa mucho no tenemos que hacer Tropas unidas y posicionate en terreno elevado. What? Tus guerreros empiezan a titubear. Venga, venga, venga, venga, la bendición de festo. Ahora oh, pero habrá que continuar. Los están reagrupando. Vale. Uf, me va a matar el héroe. Eso, pero eso lo sabemos. Enfocarse en ese. Pero hay que reventar a los gigantes. Han hecho huir tus guerreros. <ríe> vale. Vale, vamos a coger los Andros y vamos a reventar aquí. Vamos <ríe> a hacer focus. Aquí. Por favor, vale, vale, vale, vale, vale, vale, ok, nos giramos un poco. Hay que empezar a hacer daño ahí antes de que venga por un sol. Sería lo ideal. Vale, recuperamos guerreros. Eh, no sé si avanzar. Literal que no pueda avanzar. Vale, los sonderos aquí. ¿Puedo? No, no, no, no, no me voy a poder incorporar aquí. Que va, nos van a pillar, y nos van a hacer un traje. Tú. Vale, vosotros aquí. Vamos a rotar estos dos. Vale, aquí, a ver si nos lo podemos quitar de en medio. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, esos escaramuzadores, tú Cuando van cuerpo a cuerpo, que no tienen mucha distancia que recorrer Son súper destructivos Vale, los sonderos, aquí los dos Ok, estos los redireccionamos, vamos aquí, aquí vosotros, vale Es que los gigantes son súper peligrosos, tú Vale, ¿qué hemos perdido? No lo sé Vale, ok, hostigar a estos ahora. Que no se recuperen. A <coughs> no, los gigantes que son muy, muy, muy destructivos. No, oh, me equivoqué. Uf, la pérdida de moral, tú. La pérdida de. Vamos a perder esto por moral, simplemente. Vale, vamos a recuperar gente. A ver si podemos, a ver si podemos Venga, venga, venga, venga. Yus, que va, se me van a girar tú Cuidado, estás perdiendo. Con la perdiendo. carga esa me matan Si no somos capaces de activar la aristía nos matan Ah, bueno, y el que se la puede tirar ya, ¿sabes? Se me cuidan, nada, nos han reventado Oh, pues hemos perdido el ejército y probablemente la campaña se haya perdido aquí Y con la mitad, ¿eh? Bueno, a ver, yo estaba súper tocado, tenía solo milicia, la verdad es que sus dos de gigantes <coughs> han sido bastante potentes, ¿no? Podía hacer mucho más. Ahora, al pozo. <coughs> vale, ponga. Oh, sí, sí, embarcador descubierto, epeo, héroe herido, vale. Este ejército tenemos que hacerlo bajar, pero ya. Pero ya. Te vas que se defienda como pueda. Y es que estamos aquí. Estamos aquí contra todo esto. Uf, vale, bueno, pues nada. Pasamos turno y a ver qué pasa. Es que es entre imposible e inviable, quiero decir. La empezamos en dificultad, difícil, creo, si no me equivoco Y ha sido horroroso Pero está ultra desbalanceado El hecho de que generen muchísimo más ejércitos que los tuyos Porque es que, o sea, estás tú solo Peripas, vale, este es el de los centauros, ok Pues aún así está feo, ¿eh? Sí, porque ellos tienen estos que son de peso pesado que, es que, es, es que Vale, libra la batalla Ellos tienen una barbaridad de ejércitos Y tú eres incapaz De controlar o de generar Una fuerza equiparable Pero no puedes, eh. o sea, estás jugando siempre En inferioridad es difícil Coger las batallas Uno por uno, tal, y claro Conforme tú acabas y a ti lo que te cuesta generar un ejército Ellos te han generado tres más <coughs> Vale, nuestra línea es literalmente esto No llegamos a coger terreno antes que ellos. Vale, eso, eso es nuestra línea. Vale. Esto va a ser nuestro flanco. Lo vamos a dejar aquí. Bien acurrucadito. Vale, este es nuestro... Nuestro héroe. Nuestro ejército. O nuestro grupo de a distancia. Pero le vamos a poner aquí esto. Y vamos a fijarlo aquí. Así, ah, eso es poquito más ancho, vale. Y ahora nuestros centauros los vamos a dejar aquí en este costado, <coughs> porque bueno espero que salgan por ahí. El enemigo está recibiendo refuerzos. Vale. Y en el bosque, vale. Sí, vamos a escondernos al bosque. A ver ellos por dónde salen. Nuestro, que habilidades tiene? Vale, dispara en movimiento y los huevos de artemisa. Vale. Vale, vale. Hombre, el primero que podamos le pegamos un tiro entre ceja y ceja que lo dejamos tonto. Además tenemos un montón de rango, ¿no? Sí, yo diría que más que ellos. Lo <risa> es que pasa no, que no somos capaces... De asimilar el proyectil Que seguramente sean capaces de asimilar ellos Y eso no me gusta nada Pero Es lo que es. Vale, vamos a pusear un poquito Por aquí con la caballería Vamos a dejarnos cerquita Que al menos tengan acceso rápido Y que lleguemos A la zona sin recibir Mucho pelotazo Vale, eh... no, no, vamos a quitarnos a, a gente de en medio y ya está. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, nos acercamos con los caballos. Tus Buena carga ahí. A vale, me gusta. Podemos disparar. Lol, que vale. Si es que me huyen tú. Venga, eso es. Han hecho huida a tus guerreros. Vale. A ver si podemos cargar aquí rollo. Venga. De alguna forma. Que va, que va, que va, que va, que va. Si es que nos pasan por encima. Nah, imposible. Con esta gente parece que venimos a pasear. Nah, imposible. Venga, una buena carga, salimos de ahí ahora... Tus guerreros se están reagrupando. Que va, pero no podemos ofrecer nada. Que va... uff, qué buena gestión. Bueno, mala gestión tampoco, pero es que así no podemos hacer otra cosa. Pero imposible hacer otra cosa. Vale, aunque bueno, apoyamos con las cargas un poquito, pero. Se puede, no se puede. Ares, tus guerreros se están reagrupando. Venga, salid por ahí. ¿Salimos? Vale. Vale, venga, venga, venga, venga. Un algo. ¡Wa, que va. Eh, no, no, va! No, que van, si no tenemos más. O sea, literalmente es lo que hay. Poco, poco más podemos hacer entre la a debacle que estamos sufriendo en estos momentos. Venga, cuerpo a cuerpo. Como se pueda. Nah, los gigantes son demasiado fuertes. Contra la miseria que tengo yo, no podemos hacer nada tú. Nah, esto es imposible. Pero imposible, imposible. Vale, nada no, no, no. vamos a darle un poquito de calor, pero nos queda lanzar cuatro proyectiles Vale Ahí cuerpo a cuerpo para apoyar con lo que se pueda y ya está Vale, al héroe me lo revientan No, vamos a tirar aquí el bufo a ver si puedo bajarme por lo menos una de gigantes. Venga, ahí está. Que hijo, que estás a cuerpo a cuerpo casi le sube la moral con las piedras. Con bueno, el bosque tiene el modificador, pero.. Pff, aún así. Nada. Demasiado potentes. Perdimos la moral, perdimos la moral, perdimos la moral. ¡Oh, qué martirio tú! No, muy turbia, eh. Cuatrocientos, claro, o sea, Ok, sí, yo despliego más, pero y es que él tiene gigantes. Y esto es una clase pesada, que mítica, que tiene un montón de daño. Derrota aplastante. Bias. Buah, nos asedian o el asentamiento Bueno, este ejército no está nada mal No sé si voy a poder contestar Venga, vamos a probar En lo que resta de capítulo Bueno, sí, 27 minutos Se nos hará un poquito largo Pero bueno, fuera de eso Sí, lo sacaremos A ver Hombre, aquí organizándonos y vamos a un costado Igual hacemos la de siempre la, la la de focalizar En uno de los flancos Nos tapamos ahí y luego vamos Hacia el otro <ríe> Recuperando lo que se pueda Vale, a ver qué ¿Cuál está menos comprometido? Hombre, este me gusta más, eh Para focusearlo ¿Tiene más proyectiles? Sí, vamos a buscar. Vamos a volcarnos en este. Vale, los garrotes aquí. Esto va a ser un grupo. Vale, esta otra de guerreros con garrote La voy a meter aquí y la voy a sacar directamente. Haremos tiempo para poder defendernos. Y aquí, todos los proyectiles. Vale, sí, tiraremos nada más. Salgan, perfecto. ¿Puedo meter esta de.? Puedo poner esta aquí Y meter una buena primera nada Y luego salir corriendo No me parece mal tampoco eh Vale Vale, grupo 2 aquí Grupo 1 que salga Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Según lo esperado, tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Venga, venga, venga, a esas arpías que bajen. Vale, vale, vale, vale. Bueno, está bien porque nos entretenemos a las hachas, ¡Ah! esas arpillas que se han colado por ahí. Vale, las, las espadas las voy a mandar para allá. atacando a tu héroe. Vale, vamos a meter aquí la bendición de festo. Me gusta. Las arpillas, ¿cómo están? Vale, buscar cuerpo a cuerpo aquí, eso es Vale, eso está listo Muy bien, muy bien, muy bien Vale, ok, ok, parece que nos vamos a poder defender En el otro costado, bueno, tienen gente pero Nada, ya son los reductos Vale, eso los vamos a dejar ahí persiguiendo nuestro héroe gana el suyo, eso me gusta también Vale, ok, okay con este chú, vamos a acabar de colapsar Vale, vale, vale, vale vale. Esto nos lo traemos para acá Esto nos lo traemos para acá Vosotros acabad... Vosotros... Vosotros... Acab... Uy, pero qué pasa Vale, vosotros acabad esto Y vosotros vamos para allá Tenemos mucho trabajo que hacer una de tus unidades se ha quedado sin munición. Vale, ahora cuando estés pasando por el ladito, te giras y colapsas. ¿Podéis colapsar? ¿O no llegamos? Vale, vale. Vosotros por aquí. Aquí. Vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí. Vale, esta de garrote que venga para acá. Eh, ¿Esto cómo va? LOL, que se ha cargado nuestro héroe. Se me cuidan. Vale, va a bajar aquí o por los senderos seguramente. Vale, cuerpo a cuerpo. Estos están aguantando aquí No sé cómo les irá ahora que viene este otro ejército mm. ah, pues Yo contaba que nuestro, que nuestro héroe era capaz de ganar al suyo Eso nos ha puesto en un compromiso ahora Vale, vamos a desviar esto aquí Esto vamos a ponerlo aquí Vosotros cuerpo a cuerpo pegaros Vale, perfecto. Ok, con los Con los jabalineros. <coughs> Nos cargaremos esta gente. No, pero yo quiero así. así vale, perfecto. Enemigo. Venga. Venga. Ok, venga. Vosotros me tenéis que dar la victoria. ¿Qué queda aquí? Uf, una de arpías, una de jabalina y una de hachas. Bueno, si sí, conseguimos limpiar todo esto... Con suerte nos va bien. Vale, venid para acá, venid para acá, venid para acá, venid para acá, venid para acá. Venid para acá. Venga, nos recuperamos, conseguimos sacar esto adelante o qué. Vale, aún no nos han conseguido bajar puntos eh, Empezará dentro de poco seguramente ¿Qué le queda a esto para conquistarse? <coughs> sí, es que son solo tres batallones Vale, si conseguimos esto lo podemos sacar adelante Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Ah, el otro batallón ha huido perfecto Y es que tengo los proyectiles aquí haciendo daño de gratis Vale, vosotros dos aquí. Aunque persigamos, listo. No sé si van a poder pasar. Vale, vamos a meter los proyectiles aquí. Vale, sí, sí, los garrotes se han podido colar, perfecto. Vale, estos van a estar persiguiendo todo el rato. Eh, me da igual. Pues no, no, no me puede dar igual. ¿Se van a parar? Sí. Uy. Venga, venga, venga, venga. Desatascamos eso. Una carga por la espalda. Ahí estamos. Y a piñón. Vale, vamos a cesar el fuego ya. Y vamos a pasar para adentro. Y vamos a venir a acribillar aquí a esta gente deberían, eso es Venga, venga, venga, venga, venga, venga Aquí podemos acabar con esto Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A por ellos, vamos <ríe> Vale, esos están muertos, ok, vamos para adentro Vale, vamos a hacer esto en grupo 1 Vale, el grupo 2 por ahí burlando me da igual, la verdad Grupo 4, aquí haciendo daño todo lo que se pueda, los escaramuzadores. Eso nos lo tenemos que quitar de encima, pero ya. Uf, es que ellos tienen más moral que nosotros. Ah, está bien. Es que decir, han hecho su trabajo. Pues no nos bajan los puntos, ¿eh? Ah, es... oh, todo esto porque están aquí y no, han baj... y no han entrado en el círculo. Eh. Vaya liada de la IA, ¿no? Me comentan por pinganillo. ¡Oh! ¡Que no tiene munición! Espérate. El enemigo está capturando tu punto de victoria. Ah, o sea, ahora que me acerco. Un poquito sospechosos Vale, y vosotros os quiero aquí para colapsar aquí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Los pilláis, los pilláis, los pilláis, los pilláis. Los honderos aquí cuerpo a cuerpo. Los arcos no gastan munición. Los arcos aquí. Vale, perfecto. Están fuera, están fuera, están fuera. Vale, voy a los jabalinos que vengan directamente aquí vale esta gente cómo va bueno, siguen persiguiendo buen trabajo vale como les da el bufo y no es zona o sea es un hechizo zonal pero no se mantiene en la zona sino a los que les ha afectado es a los que van a darles el bufo y ya está Vale, perfecto, nada, esto se defendió Maravilloso Maravilloso, se pudo Bueno, cerramos el capítulo con un poquito Ahí de, de sabor dulce Un poquito de azúcar, una victoria Hemos cerrado bastante bien este ejército ¿eh? Le hemos dado pal pelo, nos hemos podido defender Lo que se ha podido, pero uf qué duro Es que eso Es, es complicado, es muy complicado No sé cuántos, cuántos Podemos rascar de esto Pero, uf. Vale, eh, unidades Sin duda Vale, pues a ver cómo se nos queda la situación que tenemos Y cerraremos el capítulo aquí Carios, silis. Creo que único Pues no te lo voy a comprar Es que estoy en guerra con todo Cristo, Rango, fuerza 76. O sea, fíjate tú. poco amistosa, declinar. Es que tenemos ahí. Tebas rollo bastión. Dios Vale. Nos asedian Stínfalo. Veremos cómo nos podemos defender. No tenemos, no tenemos ni la mitad de tropas que teníamos en el otro en el otro asentamiento, así que bueno, veremos cómo sale esta defensa, por lo que pinta muy mal, pero bueno, la jugaremos ya en el siguiente capítulo, así que nada, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y recordad lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que comentamos un poquito de todo, también...